continuando con el estudio de la materia de cálculo 2 hoy vamos a ver lo que son funciones de variables de varias variables en análisis anteriores y en la materia lo menos de cálculo 1 hemos visto siempre capítulos eh, en donde se refieren a funciones de una sola variable eh, en donde podemos verlas o encontrarlas de forma explícita así también como de forma explícita hoy vamos a ver lo que son funciones en relación entre dos variables x y y o eh, o de muchas más variables y de modo implícito se supone que el pues, proceso se estudia y se puede representarse adecuadamente en términos de dos variables eh, como ustedes pueden ver eh, aquí tenemos funciones de varias variables en el, en el ejemplo eh, inicial pues tenemos un ejemplo en donde vamos a ver funciones de dos variables es decir que dependen de la variable tanto x como y a esta variable lo que hacemos es darles valores tanto a x como a y y lo que hacemos es reemplazar en la función dada y obtenemos un único valor que en este caso eh, dado la, el valor de x1 y el valor de y2 nos da un, un resultado de menos 1 lo que hacemos es simplemente sustituir y pues podemos tener eh, funciones en las que eh, podemos encontrarlos en, en Distintos planos, en, en, tanto en el plano x, y, y, z o x, z. ¿sí? Eh, también tenemos funciones, eh, como les indicaba, que pueden tener tres variables, como es el ejemplo que continúa, en donde tenemos una función en la que depende de la variable x, y y z. Igual a estas, a estas variables se si les asignas valores en las que podemos determinar un único valor de acuerdo a la función lo que hacemos es sustituir cada una de estas variables en los valores de la función dada para poder entender esto vamos a hacer unos ejercicios en la pizarra aquí tenemos ejercicios de, de funciones de dos variables es decir que nos dan una función f en donde depende de la variable x y esta nos dice que la función dada es x menos 1 al cuadrado más 2 xy al cubo nos están dando que el valor que tiene esta función es cuando las variables ya tienen un valor constante x va a valer 2 y y va a valer menos 1 lo que hago es simplemente reemplazar estos valores en la función dada es decir x va a valer 2 menos 1 al cuadrado más 2x x en este caso vale 2 y y vale menos 1 al cubo voy a obtener un único valor que en este caso sería 2 menos 1 me quedaría 1 positivo elevado al cuadrado me da 1 más en este caso eh, la potencia en este caso me da de un signo negativo sería menos 1 Menos 1 por 2 me da menos 2. Menos 2 por 2 me daría menos 4. El resultado de, de resolver estas funciones de varias variables me daría menos 3. Tenemos ya un único valor de la función dada. Asimismo nos dan otro, otro ejercicio en la que bueno, la función como tal nos, eh, nos dan el nombre de g, x y, en donde esta función está compuesta por la raíz de y al cuadrado menos x al cuadrado. Pero también nos dan unos valores ya de x, que en este caso sería 4, y de y 5. Como les indicaba, pues lo que hacemos es reemplazar el valor que en este caso y sería 4 elevado al cuadrado, perdón, y vendría a ser 5 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. ¿sí? Entonces tendríamos raíz de 5 por 5, 25, menos 4 por 4, 16. Esto nos da raíz de 4. Perdón, de 9 ¿sí? y podemos tener la raíz de nuevo que vendría a ser 3. Entonces, tenemos un valor de 3 de esta de esta función que en este caso, pues, como les indico, pues pueden tener dos o tres variables o más variables. Esto es todo, muchas gracias.